Participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Les doy la bienvenida a Enki, a Vigi, a Elenita, nuestra querida Elenita, y a la señora Adriana. La veo por primera vez, ahí veo que me sigue y yo no la sigo, qué pena. Ya te sigo, señora Adriana. Bueno, le doy muy buenas noches a todos. Estamos en el Space para cerrar el 2022. Y pues hemos decidido escoger nada más tres temas y va a ser abierto el micrófono, así que cuando planteemos el tema pidan de una vez ser hablantes para que compartan con nosotros. Estos espacios se suben a Repúblicos TV en YouTube los días lunes y como les dije anteriormente, eh, hoy cerramos los space para tener unas una pocas semanas de descanso y volver con toda la energía para el 2023. En enero de 2023 le estamos, le estamos avisando e informando aquí por Twitter cuando nos reincorporamos en los Space. Como siempre les digo, eh, los espacios de nosotros hoy va a estar en modo abierto, así que pidan el micrófono cada vez que quieran. Levanten la manito cuando quieran aportar o compartir con nosotros para pedir la palabra. Les pedimos que si tienen micrófono no interrumpan ni griten. Eh, máximo tres minutos de participación, sean amables y educados, esperen su turno, sabemos que siempre van a aportar ideas, criterios válidos y coherentes y compartan el espacio ahorita cuando ya el doctor eh, Álvaro tome el testigo. Voy a hacer un tweet que lo publico aquí en el espacio para que ustedes lo compartan y lleguen más personas a esta hora, o máximo hora y media que nosotros estamos siempre en los space. Así que bendiciones para todos. Y al final, después de esos tres temas, les tenemos una sorpresita aquí para compartir con ustedes. Así que gracias, mil y mil gracias por acompañarnos siempre. Doctor Álvaro, le entrego el este testigo. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, yo soy Álvaro Guerrero. Vamos a estar aquí hoy compartiendo 60 minutos, probablemente 90 y este va a ser, este es nuestro último programa por lo que queda de año, así que hoy pues nos vamos a, a permitir ciertas licencias y, y hacer de esto una cosa mucho más amena, con participación activa de todos ustedes, y, y eh, fue un trabajo más o menos eh, complejo tratar de escoger tres noticias para decir cuáles fueron los hechos más importantes a nivel noticioso en el año 2022. Pues, eh, no es sencillo, sobre todo después de haber tenido un año tan movido, un año tan complejo con, con, con tantas guerras, sobre todo, uh, con todas las cosas que han ido su estado sucediendo aquí en Estados Unidos, las masacres, la, lo, lo, eh, no sé, la recuperación del COVID, eh, los movimientos políticos, los golpes de Estado, tantas cosas que han sido eh, noticias durante este año, que pues no, no fue una tarea sencilla, fue más bien entretenida tratar de escoger tres temas que no necesariamente son los más importantes. Yo, yo pediría que cualquiera de ustedes puede agregar cualquiera y, hablar, y hablaremos sobre él, porque para nosotros, escoger tres, teníamos una lista como de diez. Pues, aquí vamos. Yo creo que un, uno de esos tres temas a tocar es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ese conflicto que ha movido los cimientos de todo el mundo, que ha subido los costos de vida de todo el mundo, que ha puesto al desnudo todas las vulnerabilidades de Europa, que ha descubierto eh, cuántas relaciones eh, inciertas a nivel diplomático y, y a nivel de trasbastidores habían entre Rusia y otros países, perdón, quise decir, entre Ucrania y otros países, en donde se le ha visto, se han encontrado al descubierto mmm, varios países que en un principio eh, apoyaban a un lado y resulta que ahora apoyan al otro o han decidido jugar este, en, en un lugar neutral entonces me parece que ese conflicto entre Rusia y Ucrania que comenzó por allá el 24 de febrero este, cuando Putin ordenó bombardear y, y, y e invadir este, ese país vecino que es Ucrania pues eh, se presentó como, como no sé, es la primera gran agresión que ha habido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y, y por eso es que ha sido tan importante, tan devastadora y tan movida políticamente desde, desde el fin de, de, de la hegemonía nazi en Alemania no se había visto una cosa similar a la que se ha visto ahora en en Ucrania, entre Rusia y Ucrania. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial los nazis invadieron la Unión Soviética y, y, y, y en su paso hacia, hacia Rusia provocaron una enorme destrucción en Ucrania. Asesinaron millones de personas, bueno, casi toda la población judía la, la masacraron y por eso Ucrania fue uno de los de los escenarios del holocausto. ¿no? Entonces, este fue eh, eh, Ucrania tiene en su historia contemporánea todavía el trauma de que muchos de ellos colaboraron con los nazis para lograr la independencia. Pero entonces se cometieron, cometieron ellos mismos muchos crímenes. Y otra parte de los ucranianos luchó contra los invasores nazis. Y consiguieron expulsarlos del país. Recordemos que, que Hitler no pudo con la Unión Soviética porque, bueno, entre, entre multiplicidad de factores estaba el factor geográfico, que nunca contaron con el frío que hay este, y las condiciones infrahumanas que hay en las en los bosques y en, los, en las praderas de la Unión Soviética entonces no es lo mismo eh, luchar en Alemania o en Francia o en Inglaterra como lo hicieron que luchar allá en Rusia el frío es devastador este, entre otras cosas las armas se congelan eso es, una, eso es algo que yo no he tenido la oportunidad de vivir en persona yo que soy eh, amante de las armas eh, nunca ha estado en un lugar tan frío como para, pa, como para uh, atestiguar que, que, que, uh, que mi arma se congela pero sí efectivamente eso sucede como los carros que se congelan se congela el aceite de los carros y lo prende bueno, imagínense ustedes luchar 24 horas en unas condiciones climáticas como esas pues los alemanes además de de que tuvieron que luchar contra los ucranianos y el ejército de la Unión Soviética, tenían que atravesar por esas condiciones climáticas que ellos sí, que sus contrincantes sí, estaban acostumbrados porque ellos viven ahí. Bueno, después de eso, este, Ucrania... Dentro de la Unión Soviética se recuperó después de, todo eso, de toda esa matanza y después de todo eso y llegó a ser uno de los territorios más importantes de la Unión Soviética. Tenían una gran industria, tenían un gran ejército. Eran considerados como que el, el granero de la Unión Soviética porque producían todo el trigo, el pan, el arroz, el maíz. Se produce allá en, en, en Ucrania. Entonces, bueno... Eh, Putin no muy contento después de esto, estoy tratando de hacer más o menos un recuento histórico como para poder, así muy breve, como para, para poder el, eh, en, entender por encimita de qué se trata, aun cuando nosotros en programas previos hemos estado con verdaderos analistas, que yo no soy uno, eh, hemos estado con verdaderos analistas y dicen que eh, el conflicto entre Rusia y Ucrania eh, solamente lo entienden los rusos. Que hay que ser ruso para entender el porqué de ese conflicto. Yo este, la verdad es que lo miro muy por encima y trato de mantener posiciones lo más objetivas posibles, lo más equilibradas posibles pero este, la verdad es que es, no siendo ruso es difícil entender la idiosincrasia que ellos manejan y las razones por las que existe hoy día esa guerra. Los odios, las pasiones, la historia que ellos manejan es muy distinta, es, es muy ajena a nuestra cultura y al occidente, que somos los que estamos de este lado del mundo. Para mí, ¿por qué Vladimir Putin no acepta el, el camino de independencia y la soberanía de Ucrania? Bueno, porque para muchos rusos Ucrania sigue siendo un territorio que está muy ligado a ello y eso es algo que también piensan muchos ucranianos. Los, los rusos consideran que Ucrania es, es algo así como un hermano menor que no debió haberse ido de casa. Y entonces no aceptan que los ucranianos puedan dirigir sus propios destinos ni decidir lo que ellos quieren, sino que, bueno, tienen que pertenecer a Rusia, a, a ellos. Entonces, bueno, eh, por otra parte yo creo que Putin y, y parte de los políticos rusos todavía siguen acostumbrados a la idea de la Unión Soviética, acostumbrados a la idea ya obsoleta de que ellos son un imperio. Y entonces, bueno, de alguna manera... Ucrania eh, escogiendo su propio camino en la política internacional es para ellos como una humillación, probablemente. Por otro lado está Zelensky en Ucrania haciendo eh, manifestaciones de, de, de traición a su, propia, a su propia población de manera que entonces Vladimir Putin no es el malo en algunas ocasiones, sino que es de alguna manera el salvador de la población ucraniana. Entonces, bueno, eh, insisto, estoy tratando de poner diversas eh, opiniones recibidas sobre la mesa de manera que, eh, de, de, para poder entender la importancia que tiene este conflicto eh, Rusia-Ucrania para el resto del mundo porque ahí es donde se han empezado a jugar eh, el verdadero ajedrez mundial y pues estamos esperando entonces que no desencadene en un conflicto peor, sino que por el contrario puedan sentarse y yo creo que la decisión, el, el momento para sentarse no va a ser entre Ucrania y Rusia, yo creo que los Estados Unidos van a jugar un papel un papel preponderante en la solución de ese conflicto este, dudo mucho que el presidente de los Estados Unidos, el presidente actual que, que tiene los Estados Unidos pueda hacer algo, pueda tener alguna coherencia pueda tener siquiera la competencia para sentarse a hablar con un tipo con la sagacidad y la, la, la voracidad y la inteligencia que tiene Vladimir Putin yo creo que un un hombre como Joe Biden no calza los pantalones. Su mejor credencial es que representa al pueblo de los Estados Unidos. Y, y, y, y, pero eso no lo hace capaz para sentarse en una mesa de negociaciones. Creo que debe existir en este país un equipo calificado de diplomáticos y de expertos de guerra que puedan ir a sentarse con Putin y que... Pueda llegar Puedan llevar ese conflicto a buen término lo antes posible porque está muriendo mucha gente, mucha gente inocente sobre todas las cosas. Así que bueno, hoy vamos a hacer, este, hoy vamos a hacer como, como dijimos al principio, bien informales en esta materia. Como les dije, esta para mí es una de las tres más importantes en noticias del, del año. Si alguien cree que hay una más importante que esa o una de cualquiera de las tres que no incluimos, adelante. Tenemos derecho de palabra hoy ilimitado y hoy vamos a... Porque hoy cerramos el año. Bienvenido Joelvin. Estoy aquí atreviéndome a hablar del conflicto entre Rusia y Ucrania sabiendo que tú estás presente. Eso me siento... Me siento como un usurpador en el tema, pero bienvenido, porque yo sé que tú eres la, tú eres la autoridad en aquello, ¿ok? Así que... Efectivamente, que... es una de las autoridades, es una de las uh, autoridades en el tema. Sí, señor, hablar de hablar de Rusia y Ucrania... Bueno, es más, estaba yo hablando de eso y cuando veo, vi vi la pantalla y dije, aquí está yo, ya tiene que hablar. <risa> Tienes que dejar de hablar porque la propensión a cometer errores y desatinos <risa> puede ser descubierta por Joel B. Así que bueno. No, pero es su opinión, mi doctor, claro, y es la lectura claro. que usted <risa> le da. Y, y eso es para que se den cuenta porque las personas que no nos conocen, el doctor Álvaro Guerrero, que siempre sale por la cuenta, yo ahorita les voy a eh, compartir algún tweet del doctor Álvaro para que por favor lo sigan, porque lamentablemente él no lo sigue. Y no le aumentan los seguidores porque obviamente siempre está en nuestros space por la cuenta de Repúblico. Si yo lo saco de la cuenta de Repúblico, siempre las veces que nosotros hemos intentado eso es un caos el space. Entonces, él le sale muchísimo mejor desde allá de donde está. Pero yo sí quiero agregar, antes de darle la palabra, porque aquí pidió micrófono, no ha levantado la manito Vigi, pero pidió el micrófono y esperemos que las demás personas se animen a compartir con nosotros porque es un space más informal, no tan formal como siempre lo habíamos hecho porque estamos, como bien dices tú, despidiendo el año. Pero saludo rápidamente y nuevamente. Eh, besos a Joelvin, que es mi uno de mis niños consentidos. audali Señora Cristina, Elena, Ed, eh, chiguire Tripolar, eh, Fernando, Luz, ay, que le cuento, Luz me escribió en privado y me dijo hasta atrevida, y yo le mandé, fue puras caritas sonriendo, porque que no se les olvide que yo también soy colombiana, además de que mi principal país, donde nací, Venezuela, pero soy tan venezolana como colombiana, si quieren póngame 51% de venezolana y 49% de colombiana. Así que tengo sí. todo el derecho para hablar de Colombia Y, y me acuerdo porque yo le respondí Fue puras caritas sonriendo Porque cuando me dijo hasta atrevida en el DM Bueno, en fin eh, Nico, saludos Nico, biche, hermosa la, la novia con la que nos monta Cachos, Joelvin eh, Francisco eh, Buey Señor Elías eh, Black Paper Señor Fran, dices eh, Rosaura, Jesús, Claudia, Esleo es es Leo, y Albani. Bueno, ya los saludé a los que están ahorita aquí y les quiero comentar rápidamente de lo que mencionaba el doctor Álvaro. Eh, les repito, él es un repúblico, yo soy, una, yo soy un repúblico también, pero los repúblicos no es que tenemos que pensar igual y decir absolutamente lo mismo porque nosotros no estamos adoctrinados, ¿ok? Nosotros somos de libre pensamiento, ¿ok? Hay principios básicos que eso sí son innegociables, pero el pensamiento es libre. Y yo para agregarle algunas cosas a, a, de lo que compartía el doctor Álvaro con ustedes ahorita en esa disertación y es que quiero comenzar desde el año 2021 así rápidamente. Rusia había mandado unos acuerdos Justamente a Biden eh, En ese momento no lo tengo Porque los tengo en la computadora Y en la computadora es donde se está haciendo La autograbación del ESPEC para subirlo a Repúblicos TV el lunes Pero eh, finalizando 2021 Rusia envía este, de que unos acuerdos para que, se, para que no se llegue a la guerra Estados Unidos nunca respondió Labró, este, sí lo publicó y no hubo absolutamente ninguna, ninguna intención tampoco de responder. De verdad, los amantes de la guerra, que son los demócratas, que son bastante amantes de la guerra, ustedes se podrán dar cuenta que, bueno, todos los presidentes a excepción de Donald Trump, porque si hablo de Donald Trump, Dios mío, entonces que usted es trompista y el Dios, no, no, Dios mío, por favor. Lo escribí hace poco, hace unos pocos minutos, y dije, hace 33 minutos, paso por aquí y me retiro lentamente antes de mi, el último Space de 2022, Republicos TV. Dios para mí es uno solo. Pero hoy un patriota saca unas barajitas para financiarse porque tiene enemigos en todas partes, pero el mensaje más importante, que dura seis minutos el mensaje, que ojalá cada una de las personas escucharan ese mensaje. Yo ya tengo la traducción para ponerla en panorama político el día sábado y después si sí la subo. Bueno, algunos creo que ya debería echar diario, ya la, ya le tiene este los subtítulos y todo. Pero el mensaje más importante que dio él de seis minutos, en lo que él promete cuando, llega la, cuando llegue de nuevo a la presidencia, lo banean los propios, entre comillas, patriotas. Pero nunca se, per, se perdieron de aprendiz. Porque este, Ron DeSantis sí se puede vestir de superhéroe, porque yo he visto men que ha hasta retuiteado Ron DeSantis. El mismo Elon Musk también se puede poner de superhéroe. Pero el señor Trump, porque es Trump y porque todo el mundo quiere que se le odie a Trump, ¿no? Que fue el único presidente de los Estados Unidos que no tuvo ni una sola guerra, ¿no? Y a quien sí le debieron dar el Nobel de Paz, ¿no? Pero sí lo tienen Nobel de Paz como un Obama y como un Juan Manuel Santos. Vuelvo al punto. Entonces, eh, resulta que no, no les... No le pararon ni media pelota a, a, a esas negociaciones que estaba proponiendo porque estaban invadiendo territorios justamente ya muy, muy cercanos a la frontera con Rusia por parte de la OTAN. Entonces, lamentablemente, él quería evitar una guerra y todo el tiempo quiso evitar una guerra. Pero ¿quién provocó la guerra? Estados Unidos. Estados Unidos. Y efectivamente yo estoy completamente de acuerdo con el doctor eh, y con no solamente con el doctor Álvaro lo ha dicho Joe Ervin lo ha dicho el doctor Franceschi lo dice este, eh, el coronel Ferrieri lo dice el coronel Baños bueno, lo dice gran cantidad de especialistas el, Dios mío el, Dios mío ¿cómo es que se llama? el diplomático Zorrilla, el español lo han dicho en cantidad de oportunidades la negociación no es Putin y Zelensky. La negociación para que se acabe esa maldita guerra es simple y llanamente Estados Unidos y Rusia. Pero yo comparto con el doctor Álvaro, Dios mío, Estados Unidos y Estados Unidos a la cabeza de Joe Biden. Oh my God. Bueno, pero sí les digo otra cosa. En lo único, en lo único mínimo que no estoy de acuerdo con el doctor Álvaro eh, de, de, de lo que comentó es que sí. Es una lucha de imperios y toda toda la vida y todos los siglos de nuestra humanidad ha sido una lucha de imperios. Porque eso es lo que he aprendido justamente de, desde Trevijano hasta hasta el doctor Gustavo Bueno, que es nuestro referente principal en los repúblicos, la dialéctica de imperios, la dialéctica de estados, no es algo propiamente de Putin porque cree que todavía es un imperio, es que es un imperio, porque lastimosamente los únicos que pueden arreglar esta situación dentro de la dialéctica de imperios, dentro de la dialéctica de estados y la geopolítica que no conoce de moral, es Estados Unidos y Rusia, que son dos imperios. Entonces eso es lo único que, que quería agregar, pero, pero es muy acertado y muy cercano justamente a todo lo que nos ha tocado que estudiar a muchos, aprender de cada uno de ellos, inclusive con Joel Vinaquín, inclusive con el doctor Franceschi. Yo jocosamente les comparto lo más rápido posible. Miren, yo reparé historia universal, en octavo grado, fue mi primera reparación. Yo era mala, malísima estudiante en bachillerato. Porque yo entrenaba en la madrugada, a mediodía y en la noche. Yo me la vivía, era en la piscina, en el parque metropolitano. Y entrenando por cada, vez de por cada parte de Venezuela donde nos tocaba entrenar para hacer selección nacional. O sea, yo no estudié nada en bachillerato, nada. Pero resulta que yo reparo en octavo grado de Historia Universal y yo cuando empezó la guerra este año, yo duré tres semanas que me tenía que acostar a las tres de la mañana por estar estudiando porque no entendía ni papá, ni papá. Porque les confieso que yo no sabía ni siquiera dónde estaba ubicado Ucrania. Es así de simple. Pero no solamente con todo lo que no, nos ha tocado estudiar obviamente empezamos a entender más el conflicto. Putin es todo lo hijo de Putin que pueda ser absolutamente cierto. Y los venezolanos rechazamos contundente y categóricamente que apoye a los gobiernos genocidas y tiranos de Maduro, de Ortega y de Díaz-Canel, de los Castro. O sea... Lo reprochamos absolutamente, pero hay muchas razones, hay muchos fundamentos por los cuales Putin terminó justamente haciendo esa guerra. De hecho, que para complementar aún más de lo que decía el doctor Álvaro, el hecho de que esas zonas que están tan cercanas a Rusia y que ya hacían parte de... Yo, elvis si se sabe más los nombres, y el doctor Franceschi, yo no, yo para los nombres ustedes saben que soy muy mala, pero eh, esas zonas que, y creo que una es Donbass, eh, <coughs> perdón, pero esas zonas, la gran mayoría de habitantes son prorrusos, y son prorrusos de lengua rusa, y además que son perseguidos por esas este, alas nazis, de los batallones Azov que son ucranianos entonces y han sido perseguidos y bueno, muchos han sido desaparecidos torturados y los han asesinado desde el 2014 porque esto no empezó ahorita, esto no empezó ahorita, esto no es algo que, es que Putin se levantó con malas pulgas el día de hoy, y, ay no tengo muy no, no he tenido nada que hacer, voy a voy a invadir Ucrania, no, no, no se, le, no se le aplaude, es una maldita guerra, por supuesto que sí, y que ha traído consecuencias, y consecuencias económicas para muchos países, y que la gente solamente pensaba que el problema es allá, y que Europa nada más está muriendo de frío, y que Europa nada más va a tener problemas con, con, con el gas, con el petróleo, con la calefacción, etcétera, etcétera, etcétera, no, o sea, nada más revisen, nada más echen un ojo y traten de acordarse cuánto nos costaba de repente, nada más, un bendito cartón de huevos en febrero, en cualquier parte del mundo, y cuánto nos puede costar hoy. Cuánto costaba más o menos un litro de gasolina en febrero y cuánto nos puede costar hoy. O sea, es así de simple, así de simple. Entonces, bueno, eso era lo que quería aportar. Y no sé porque quien la única persona que nos ha pedido micrófono es Billy no sé si quiere comentar algo o el doctor Álvaro quiere comentar algo más y o pasamos al segundo punto bueno a falta de Billy yo voy a yo voy a decir que eh, adicionalmente a esas razones que, que usted acaba de, de mencionar este la importancia de la guerra de, de Ucrania y entre Ucrania y Rusia nos hizo pasar por encima de, del conflicto de los kurdos. Ojo Exacto. Eh. alerta. Otro, Exacto. otro alerta para Joelvin, que es otro experto por ahí, que sé es que los kurdos están este, siendo masacrados en Irán, Irán, en Irak, en Turquía, en donde están pidiendo este, su, su, su área autónoma en Turquía. Probablemente Turquía en los próximos años este, tenga, ¿cómo se llama? Que tenga eh, cambios en su geografía política después de que logren de alguna manera los kurdos obtener algunas reivindicaciones por su región autonómica este, pero tuvo, hubo que pasar por encima de los kurdos, hubo que pasar eh, por encima de las guerras que hay en África que África tiene, está llena de conflictos, está Nigeria que lleva veintitantos años en guerra la guerra civil que hay en Sudán del Sur, la guerra que hay en Libia eh, la guerra entre Chad y Sudán. O sea, hay tantas guerras que han sido opacadas por la de Rusia y Ucrania. Y yo creo que es primero por, por los efectos que causa a nivel global. No es lo mismo la guerra que lleva veintitantos años en Nigeria que una guerra entre Ucrania y Rusia. Desafortunadamente, los muertos no tienen el mismo efecto. La guerra entre, entre Rusia y Ucrania tiene connotaciones políticas muy importantes y repercusiones económicas más importantes aún en todo a nivel global. Entonces, bueno, esta, esta guerra sirvió para que este, para opacar todas las demás. Eh, los medios de comunicación se han volcado, algunos de manera sesgada, a cubrir los eventos y a emitir opiniones. Otros han sido deliberadamente, eh, eh, eh, ¿cómo se llama?, seguidores de un bando o del otro. Y son pocos los medios de comunicación que han tratado de mantener, que han podido mantenerse neutrales e informativos en esta, en, en esta guerra. Así que, bueno, si, si, ante la falta de cualquier otra participación, yo creo que sigue adelante, Giovanna. Yo estoy bien. Sí, yo creo que pasamos al segundo punto, porque Vigy no, no ha levantado la mano. Eh, lo único, de, además, para agregar de que Ucrania es uno de los países ahora más corruptos del mundo, de los países más corruptos del mundo eh, y donde justamente la semana pasada comentábamos las triangulaciones y, y cómo justamente se lavaba el dinero para que fuera a Ucrania y luego regresara a Estados Unidos y se invirtiera en mayor parte en las campañas demócratas. O sea, son cosas que, que es muy lamentable, es muy lamentable que, es, que se utilice una guerra donde lo más vil, es que se pierden vidas, pero lo más importante es el complejo militar industrial y todo lo que tiene que ver con todos esos lavados y triangulaciones para el beneficio de pocos y no realmente por una libertad de los pueblos, de lo que se jactan muchos, doctor. Así es, así es. Absolutamente de acuerdo. Por cierto, ahora que acabo de mencionar lo de las triangulaciones la semana pasada en el programa una de las preguntas que me hicieron fue ¿por qué eh, Sam Bachman no ha ido preso? el, el CEO ya, de, de, ya está de, preso lo van a extraditar y yo, y yo les dije él va a ir preso él va a ir preso. <risa> sí, sí señor él va ¿Se, a ir preso? se tardaron un poquito no eh, eh, creo que Creo que la justicia para poder funcionar aquí en los Estados Unidos, especialmente, se toma su tiempo, a veces mucho, pero se toma su tiempo porque eh, los costos de aprender a una persona son muy elevados. Los costos de, de una investigación y de un procesamiento son sumamente elevados. Entonces, si usted se apresura a aprender a alguien, sin tener aún los elementos probatorios suficientes como para garantizar que si va a un juicio entonces esa aprehensión no se pierda no se pierdan todos esos gastos invertidos entonces ellos prefieren dejar que corra la bola un poco eh, tomarse el tiempo suficiente para recaudar para tener un caudal probatorio suficiente y después que lo tienen dicen ahora vamos por él de manera que se puede garantizar que si la decisión eh, eh, del tribunal termina siendo eh, que, que el hombre tiene que quedar eh, preso, pues ya lo tienen ahí. Entonces no se perdió el dinero invertido. Entonces yo la semana pasada yo dije, él va a ir preso, sí, sí, sí. Pero bueno, la justicia se toma su tiempo y ese tiempo eh, ese tiempo es el que hace la justicia sabia la paciencia, porque muchas veces la justicia y la, y la sed de la comunidad, la sed de los medios de comunicación no van por el mismo camino y eso es lo que hace que muchas veces la justicia goce de mala reputación porque eh, no toma las decisiones que o bien la gente quiere o la que quieren los medios de comunicación y y, y definitivamente yo soy un yo, yo soy un fiel creyente de la ley de la justicia yo creo que, que sí que efectivamente es eso es una institución para mí es la, la institución más importante en cualquier república el imperio de la ley debe ser el que se imponga siempre por encima del imperio de la política y del y, y de cualquier otra este reivindicación social la ley debe privar por encima de todo porque es la ley la que te garantiza tu libertad la ley es la que garantiza el cumplimiento el ejercicio de los derechos y es la que garantiza ante la gente que los demás van a cumplir sus deberes entonces este, el, aquí existe el imperio de la ley desafortunadamente en ocasiones hay personas que no están en el sitio correcto porque fueron mal elegidas. Pero al final, la semana pasada, dije, aseguré, ese hombre va a ir preso. Porque va a ir, porque tiene que ir preso. Y, y bueno, efectivamente lo agarraron en Bahamas, eh, Que si la aprehensión es táctica, es muy probable, porque lo detuvieron justamente un día antes de que se enfrentara ante una comisión en el Congreso donde iba a ser interpelado, donde iban a interrogar acerca de tantas cosas, entre ellas sus aportes al Partido Demócrata. Así que este, la aprensión tuvo lugar de manera muy eh, curiosa, por darle un nombre a eso. Pero bueno, al final estaba aprendido y... Eh, parece que van a pedir su extradición. Yo, eh, ojalá así sea. Yo dudo, dudo que los demócratas estén intentando darle celeridad a esa extradición, pero si es así, pues muy bien. Que viva la justicia y larga vida a, a la justicia en este país. Amén, doctor. Así es. Sí. Bueno, el segundo tema que nosotros escogimos justamente para compartir en el, en el último de 2022 de repúblicos es el mundial el mundial de fútbol y comento de una vez porque soy la única que no lo ha visto creo que es la única en el mundo que no lo ha visto porque yo decidí hacer el propio boicot al mundial aunque fuera la única por razones de principios y porque al ser ex atleta de alto rendimiento, ex entrenadora de alto rendimiento, para mí es inaceptable, doctor, y que no nos escuchan, inaceptable, y no por eso soy pro-Putin, yo ya expliqué que él podrá ser un hijo de la gran Putin, pero en algunas cosas tiene razón, en otras cosas no, etc., y siempre le vamos a reprochar los apoyos a los tiranos genocidas. Pero a mí... De Putin, apoya Putin apoya a Petro Putin apoya también a Petro sí señor, también pero le comento que porque es mi indignación con respecto al mundial y no solamente pasó en este mundial eh, se sanciona Rusia por el tema de la guerra y no se le permite ir al mundial se sanciona justamente en, en tenis en otros deportes a los rusos. Hasta, hasta en la cultura eh, se cancelaban y se les pres, re, eh, rescindía contratos y cosas ya preestablecidas a directores de orquesta a, o a perso cualquier persona que tuviera que ver con la cultura si era ruso. Y de verdad para mí es súper indignante. que has escuchado muchísimas veces que te... Doctor, el micrófono. Para mí es súper indignante como es atleta, como entrenadora de atletismo, que paguen justo a los pecadores. Si son tan machos, váyanse y busquen la cabeza de Putin y rueden en la cabeza. Pero los atletas, los deportistas, cualquier atleta y cualquier persona que se dedica a otra cosa, no, a menos de que le comprueben que es agente de Putin, a menos de que le comprueben que está haciendo cosas eh, a favor de Rusia donde vaya a competir o donde vaya a ejercer su profesión. Pero esa xenofobia yo no la, no la acepto y por eso dije primera vez en mi vida porque soy súper fiebruda al fútbol, porque soy muy fiebruda a los deportes, pero lamentablemente yo no comparto esa hipocresía. ¿por qué lo comparo con Rusia? porque si sí aceptan si sí aceptan un equipo como Irán ¿qué tal? como Irán y resulta que no solamente Irán por las protestas ya ha colgado y ahí se los compartí en un tuit antes como justamente eh, en público mataron a Majid Reza de 23 años en la horca con esas grúas y resulta que el nuevo eh, condenado a muerte por las protestas de lo que sucede en Irán después de la muerte de esta chica es un joven futbolista iraní llamado Amir Nassar Asadami. Y la FIFA, ni nadie, ni ningún jugador, ni ninguna selección no ha dicho absolutamente nada al respecto. No ponen el grito en el cielo... Pero Irán, y, y, Irán sí estuvo en el Mundial y sí le permitieron estar en el Mundial. Así que es una hipocresía absurda que yo particularmente no la iba a tolerar. Y no me voy a prestar seré la, repito, la única en el mundo que no esté viendo el Mundial. Qué pena, qué pena, doctor. No sé, No sé qué opina usted. Porque no nos han pedido más micrófono y, y todavía Biggie no ha levantado tampoco la mano. Déjeme ver, la posición suya es que la política no tiene nada que ver con el Mundial de Fútbol. Es algo no así, tí, como que no tiene todo que el mundo debería interferir. tener derecho a jugar. Exacto. Okay, no, okay, ¿por okay, porque de acuerdo. tiene que interferir no solamente en el deporte, no solamente en la cultura, en cualquier cosa cuando se explotó todo este tema después de que empezó la guerra, porque... Toda la xenofobia era contra cualquier ruso. Vayan y busquen la cabeza de Putin si son tan machos, doctor. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. No tiene nada que ver, los deportistas no tienen nada que ver, salvo que sean activistas políticos y cosas de esas, pero los atletas, no tienen, los atletas no tienen nada. Además sería encantador ver un juego de fútbol en el Mundial entre Rusia y Ucrania. O ver esos ver ver esos, ver esos futbolistas esos atletas abrazándose a, al principio o al final del juego eso debe ser debe ser una cosa aleccionadora para la, exactamente. Para, para la gente exactamente yo exactamente. estoy de acuerdo la, la política no debería estar inmiscuida en ese a ese nivel en el deporte la, absolutamente nos pidió la palabra este, Marcos. Marcos, tienes tres minutos y ya Vigi también levantó la mano. Así que, Marcos, tienes la palabra. Es bastante rápido lo que voy a decir. Buenas noches ante todo. Eh, no eres la única que, que no ha visto nada del Mundial. En realidad, desde que yo me enteré que lo iban a hacer en Qatar, supe que había sido una decisión netamente política. Porque ese es un país que ni siquiera tiene tradición futbolística empezando por allí. Las poses de protesta se han dado, pero muy solapadas, cuando me refiero a, a, a, lo, a, a los casos de los asesinatos, porque esos son viles asesinatos los que se han hecho en Irán con jóvenes que simplemente están tratando de protestar por un mejor futuro. Pero el colmo fue precisamente el de la condena a muerte a uno de los futbolistas, a uno de los participantes en el Mundial. Y que tal cual, como tú lo estás diciendo, absolutamente ninguna de las autoridades, ni siquiera en los cuadros altos, medios o bajos, han elevado ni siquiera una nota de protesta en ninguna de las salas de prensa de la FIFA. Y ni siquiera hablar del resto de las, de la, de las organizaciones del fútbol en el, en el mundo. No solamente lo, la, el boicot fue hacia los deportistas rusos, sino también hacia todos los, los representantes de los medios artísticos de Rusia. Y cuando digo de los medios artísticos no me refiero a, a, a lo banal, como, como nosotros eh, en Latinoamérica eh, tenemos la concepción de lo que es el medio artístico. Recordemos que Rusia es una de las grandes naciones que históricamente han contribuido con la música, con la danza, con la ópera. Grandes representantes, pero de alto nivel, han sido perseguidos y han sido señalados sin tener absolutamente nada que ver con las políticas que está ejerciendo Rusia en este momento, como colaboradores del, del gobierno de Putin. Estamos hablando de cantantes de ópera, sopranos, estamos hablando de tenores, gente de, de alto reconocimiento, grupos de danza. Han sido boicoteados para ser presentados en Europa y en otros países del mundo de Occidente. Así que la hipocresía de, de me, me da me da cosa decirlo de esta manera, pero la hipocresía que estamos viendo de las naciones occidentales es tan grotesca que sobrepasa la de muchas naciones que nosotros hemos considerado barbáricas. Hasta hace unos 10, 15 años atrás. Era lo que quería decir. Y tengan todos una buenas noches. Buenas noches, Marcos. Gracias por participar. Y 100% de acuerdo contigo. Absolutamente, porque eso era lo que justamente también yo estaba mencionando. Y bienvenido al club. Entonces, somos dos. <ríe> somos dos. Vigi, eh, ¿tienes la palabra? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Eh, estoy contento de, de volver a hablar con todos eh, como está eh, no, les mando un abrazo pero yo quisiera ser también un poquitico corto yo no he visto tampoco este mundial eh, soy fanático también del fútbol pero la verdad cuando, o sea, cuando vi que era en Qatar y todo esto que sí se iba a hacer eh, estar en Qatar yo realmente no, no quise verlo mucho porque considero que esa gente está loca. pues <risa> Creo que creo que mucho del comportamiento que han tenido la, las personas de Qatar con, con el mundo entero y con su misma gente es una miércoles y no me gusta. Pero más allá, más allá de eso, considero que, el, que este mundial ha sido un mundial totalmente gris. Porque ah, ah. muchas personas han visto que no captura la pasión de las personas. Y por eso creo que este mundial ha sido algo que no va a ser, no va a ser inolvidable. Um, yo creo que en cuanto al tema que estaban hablando al principio tampoco me expresé mucho, no alcé la mano porque mmm, creo que ustedes conocen mi postura en cuanto al tema y, y no, quiero, no quiero ser polémico. Y, y bueno, quisiera también hablar de otro tema, espero que, que el tercero sea el del cual quiera hablar y si no pues lo propongo luego de que hable. Vale, vale Vicky, gracias. Y bueno, saludos, bendiciones. Eh... Igual, lo único que yo sí quiero agregarle, no solamente a Marcos, sino a Vigi, y es que tengamos claro, Qatar no fue elegido para este mundial hace tres días, ni hace un mes, ni hace un año. Tengan, tengamos claro eso. Fue elegido desde hace mucho tiempo atrás. Mucho <ríe> tiempo atrás. Así que, bueno, vamos a darle la palabra a Josie. Sí, yo quería complementar. Saludo, doctor. Uh, saludos Joana. Este... Hola, yo sí. Hola, hola. Yo quería complementar con el caso anterior al del de, de, de, de fútbol. A mí no me llama la atención mucho esto, pero bueno. Este, yo quería complementar con lo, el, el primer tema. Sí, la justicia se implementa, la, posiblemente el señor este vaya a la cárcel, pero se está viendo una situación, yo no sé si usted lo ha notado, doctor, que a partir de cierto punto después de, si le dan digamos que 20 años de cárcel, a los 5 años o 4 años, los dejan libres. Este, eso lo podemos ver con el caso de, lo, de los sobrinos Flores, y así sucesivamente. La justicia se implementa aquí en los Estados Unidos, están las cortes y todo eso, tiene su proceso, llegan a, a, a ponerlos presos, pero entonces viene después la parte política, o este vamos a decirlo así, geopolítica, y entonces ahí decide por encima de las cortes. Entonces, eh, que nos va a dar un, un airecito de que el señor, pues, sí va a estar preso? Bueno, sí, ¿por qué no? El problema es que como ayudó tanto a la administración demócrata para eh, mandar todo ese dinero al, al, a la Convención Nacional Demócrata, al Comité Nacional Demócrata, perdón, este, vamos a ver si los demócratas van a, a permitir que ese señor pase el tiempo que se determine en la corte y no que se los acorte gracias doctor, gracias Joana gracias a ti Josi doctor y antes de que le responda a Josie, y pasando también después al, te al, tercer al tercer tema, antes de la sorpresa porque después de la sorpresa si no hay otro tema más, porque acuérdense que les tenemos una sorpresa al final eh, doctor antes de que le responda eso a Josi también sabe que yo le agrego no solamente ese señor, porque nosotros los venezolanos tenemos un vivo ejemplo. ¿Y sabe quién es? En Estados Unidos, el tuerto Andrade. El tuerto Andrade, mi doctor. Ese es un gran ejemplo que de paso pronto ya va a estar en la calle feliz y contento con muchísimos millones. Porque le perdonaron y le condenaron, le, le, le, le salvaguardaron muchísimos millones para poder abrir la boquita. Entonces, ahí, lo, ahí, le dejo, ahí le dejo esa papa caliente, Mido, para que le responda a Josy y pasemos al tercer punto. Bueno, este, sí, sí, efectivamente eh, siempre se genera la sensación de que, de que la justicia es insuficiente o que eh, hay, hay, una, hay una posición que yo diría que conspiranoica, un poco más macabra, que es la de que cuánto le habrán dado al juez para que haga eso, cuánto le habrán dado a, a, a, a, la, a cuánto habrán pagado a la justicia para que eso suceda. Decirle que este, no, siempre, no siempre se trata de corrupción ni manejos este cómo se llama, turbios de la justicia. La justicia en, en, en los Estados Unidos es muy curiosa. Eh, voy a hacer un, un, un muy breve paneo comparativo sobre lo que es en Venezuela. En Venezuela si usted mata una persona en condiciones especiales, eh, usted puede llegar a obtener una pena máxima de 30 años. Pero si usted hace una masacre y mata 40 personas en el mismo acto, son 30 años y si mata a mil personas con una bomba, son 30 años. No hay una pena superior a los 30 años. En Estados Unidos, cada delito, una persona que mate a otra, en esas mismas condiciones que se dio el delito en Venezuela, por el que le pusieron 30 años, en Estados Unidos, si en ese estado es permitido, muy probablemente va a ir a la pena de muerte. Si esa persona contribuye a la investigación o admite el hecho en pleno juicio, es muy posible que se, que la pena de muerte se le sustituya por una cadena perpetua. Es decir, le perdonan la vida. Hay delitos que no llegan a la cadena perpetua. Obviamente no llegan a la pena. Pero hay delitos, ese tipo de delitos eh, se van acumulando. Cuando usted comete un delito hay una sucesión, hay una acumulación de hechos delictivos. Si usted compró un arma en el mercado negro, eso es un delito. Si usted se asoció con otra persona, un cómplice, para poder ir a matar a otro, eso es otro delito. Y así, si usted se robó un carro para llegar después que se robó el arma y buscó un cómplice y se robó un carro, eso es otro delito. Y ahí va sumando delitos, delitos, delitos, delitos. Cuando llega y usted mata a aquella persona, si probablemente las circunstancias no son suficientes como para darle cadena perpetua, a usted le van a señalar años. Y entonces le van a decir, usted tiene, por el carro, por el arma, son cinco años. Por el carro son 15 años por asociarse con otra persona son 20 años y por haber matado a aquel persona aquel hombre son 50 años entonces a usted le dicen, como usted mató dos uno en circunstancias especiales le sale cadena perpetua y por los otros delitos que cometió le salen 85 años entonces usted está condenado a una cadena perpetua más 85 años usted no sale jamás, esa persona no sale jamás eh, ah, yo, yo recuerdo, entonces ¿qué es lo que sucede? las cadenas perpetuas son inamovibles. Usted no puede alterar una cadena perpetua, pero usted sí puede alterar 85 años de cárcel. Si usted es condenada solamente a años, esos años se pueden reducir por contribuciones a la comunidad, por trabajo comunitario, por eh, trabajo adentro de la cárcel, por contribución, por buen comportamiento, por eh, por en algún momento determinado tener el dinero suficiente como para pagar una fianza que le dé garantía al sistema de justicia de que usted no va a cometer un delito similar al que cometió. Entonces, esos 85 años, mágicamente, en algún punto, se pueden llegar a convertir en 30. Muy, muy difícil que lleguen a ser 5 o 10. Pero 85 años pudieran llegar a ser 30. Y alguien... Diría, pero bueno, si lo condenaron a 85 años, porque salió en 30? Por todo, entonces acumularon todas esas cosas, aparte de haber tenido dinero para pagar un buen abogado que alegara e hiciera ver que todas esas circunstancias atenuantes hicieron que él pudiera ir eh, baja acortando la pena y poder salir a los 30 años. En este caso, similar al caso, yo recuerdo el caso de Bernard Armados. ¿Alguien se acuerda del caso de Mados? que hicieron una película del, del esquema Ponzi, aquel hace, eh, eh, hicieron una película que se llama, no me acuerdo, creo que era así como El, el Mentiroso de Wall Street o algo así. Él, él, él fue un financista que creó un, un, un imperio de dinero eh, eh, financiero y, y que fue tres veces más grande que el de este muchacho. Madoff estafó como 50 billones de dólares. Fue un fraude que se llevó a todo el mundo. E incluso fue uno de los que fomentó, uno de los que sirvió como detonante de la, de la crisis del 2008. Eh, él, él, él fue condenado a 150 años de prisión. Después de haber sido un hombre de la élite, de la élite eh, financiera porque era un tipo que se manejaba a cualquier nivel, inclusive de la Casa Blanca bueno, Madoff está pagando 150 años de prisión bueno, desafortunadamente para él es un tipo que no aguantó eh, yo digo que, que está pagando no, porque no lo, no lo pudo pagar eh, se murió hace hace dos años, se murió muy mal, se murió muy mal muy enfermo y todo, se, se pudrió en la cárcel y pagó solamente como 10 o 12 años porque ya era un hombre de edad avanzada. Un tipo que estaba creo que en los 70, ya cuando, cuando cayó preso. Entonces quiero decir que no todo el mundo se escapa. No todo el mundo se escapa. Este muchacho, eh, sí, es muy posible, ha sido un gran colaborador. Ah, perdón, Mados también era colaborador del Partido Demócrata. Este muchacho, por la edad... Es muy posible y por la influencia política, yo supongo que la pena, la presión y todas aquellas cosas van, la pena va a ser mucho más leve que la que le pueden imponer a cualquiera. Y como tiene edad suficiente, ese muchacho pudiera volver a ver la luz del sol pronto, porque sí, desafortunadamente así. Ahora... Por una estafa de 50 billones le metieron 150 años. Digamos que por una estafa de una cuarta parte le, pon, le impongan una cuarta parte. Esa, esa regla matemática no se impone de esa manera, ¿no? Pero, pero, pero seamos simplistas y digamos, ok, por 50 billones le pusieron 150 años. Por una cuarta parte le van a imponer ¿cuánto? 30 años. 30 años ese muchacho los puede reducir perfectamente cumpliendo con todas las condiciones en 10 y sale de treinta y tantos, porque es un muchacho 20 añero algo así lo que pasó con el tuerto Andrade es una cosa no es parecida porque es un delito distinto es lavado de dinero de, es lavado de un dinero que no pertenecía a las arcas de los Estados Unidos es muy distinto cuando tú roba cuando tú extraes dinero de los Estados Unidos y estafas a los Estados Unidos. Esto es un dinero que se que salió de otro fondo que fue el venezolano y vino a parar a los Estados Unidos. Cuando lo descubrieron, los 9 millones de dólares que fue lo que le descubrieron a, a Alejandro Andrade, la juez determinó que esos 9 millones de dólares servían para pagar los gastos de investigación y, y, y, y elaboración del juicio de Alejandro Andrade. Por tanto, los Estados Unidos no pretendían, eh, no, no, no iban a devolver ese dinero, porque se consideraba que era la cancelación de los gastos ocasionados por la investigación de Alejandro Andrade. Entonces, Alejandro Andrade lo condenaron creo que a ocho años, algo así, y ahora ya está presto a salir debe estar saliendo en 2, 3, 4 años pero bueno vaya que a saber cuánto dinero se quedó se quedó por fuera porque a él le agarraron fue lo que tenía aquí aquí y por ese poquito de dinero eh, digo poquito, es mucho para todos nosotros pero es poquito dinero para que uno supone que él debe haber que debe haber tenido entonces por eso, por eso pasó lo de Alejandro Andrade lo del caso de los muchachos sobrinos de Siria de Flores, un caso completamente diferente. Los el poder, el, el Ejecutivo Nacional, eh, encabezado por el presidente de la República, no tiene mm, el brazo largo suficiente como para influir en la sentencia que se le imponga a alguien por delito de narcotráfico. Que fue lo que pasó aquí. Esos muchachos estaban sentenciados. Pero la única forma en que el Ejecutivo tiene de, eh, de sacar a alguien de la cárcel es a través de o del indulto, que es un acto ejecutivo, o del intercambio de rehenes por interés nacional. Y eso fue lo que hizo, no es intercambio de rehenes, no es, no es, no es el término exacto, pero es el intercambio de, de, de detenidos, que fue lo que hicieron incluso con Rusia. En Rusia, eh, con Rusia lo hicieron, este, eh, eh, entregaron a este hombre el vendedor de armas que ya estaba sentenciado y allá también estaba sentenciada esta muchacha. Aquí pasó lo mismo, los muchachos estaban sentenciados y los entregaron a Venezuela, que Venezuela le entregó unos procesados, porque los que entregaron, que estaban detenidos allá de Cisco, no eran sentenciados, estaban procesados. Pero igual a Estados Unidos no le importó, le importó fue recuperar su gente, eh, tenerlos de regreso en Estados Unidos. Así que esa gente, esos muchachos no los sacó el Poder Judicial, esos muchachos los sacó Joe Biden para, por interés nacional o por interés demócrata de este entregar. ideológico doctor ¿Ideológico? sí, un interés usted sabe que a mí me cuesta creer que un tipo con, con esa un tipo de esa de esa de esa estirpe tenga ideología ese hombre no tiene ideología ese hombre no tiene casi no tiene ni no tiene ni salud yo no creo que un, un, un tipo tan torpe tenga ideología pero bueno digamos que sí lo hizo por ideología y por interés por interés político, y de esa forma sacaron a los muchachos de la cárcel, a los, a los sobrinos de Cilia, que les había tocado creo que 17 años, creo que era lo que le tocaba a ellos, algo así. Pero bueno, este, me, fui, me fui por otro lado. Simplemente quería, quería hacer algunas aclaratorias ahí, porque yo también he sido víctima de la maledicencia hacia el poder judicial. Eh, cuando la gente cae, sale en libertad porque la ley lo permite, siempre que la comunidad o los medios de comunicación, no está, o de comunicación no están de acuerdo, culpan al abogado corrupto o al poder judicial que es corrupto. Y no siempre sucede de esa forma. Hay que entender la ley por dentro para que podamos ver por qué suceden las cosas. ¿Que hay corrupción en el Poder Judicial? Claro que sí, hay gente corrupta en el Poder Judicial como lo hay en todas en las instituciones de, de una república, pero no es como, como se generaliza casi siempre. Entonces ya, ya, ya, ya, adelante, adelante Gracias, doctor, sí, ya le vamos a dar la palabra a sí. Y, y usted está diciendo aquí a lo último algo que yo quería comentar y efectivamente. Más allá de que también usted fue víctima, porque no solamente es abogado, sino también fue juez de la República, pues obviamente usted entiende y, y defiende la parte, la parte judicial y lo que es el imperio de la ley. De hecho, que miren, les comento rápidamente que el martes, cuando hicimos el último programa de la isla y hablábamos de la ley sí en, en España, uno no puede culpar exclusivamente a los jueces y a los propios abogados porque lastimosamente deben apegarse a la ley y esa ley fue promulgada y fue este, ya ejecutada para que se aplicase entonces realmente a quienes le debemos caer realmente es a quienes justamente promulgan o esas leyes o permiten justamente esos indultos a persona bien sea por intercambio así sea por interés ideológico porque yo lo mencionaba o sea ahí quién perdió más y quién ganó más en un intercambio con esta chica vaquebolista marihuanera y que quería entrar así a rusia sabiendo porque cualquiera que va a otro país así sea en deporte o cualquier otra eh, cualquier otra circunstancia o como turista debe saber si va a un país extranjero cuáles son las leyes de ese país para que no incumpla reglas y no este vulnere la ley porque vas a terminar en problemas entonces eso es súper complejo y súper complicado y de verdad las personas que pueden estar de acuerdo o pueden estar en desacuerdo con el doctor es entendible y de hecho yo le doy muchísimas gracias a dios que soy psicóloga y no soy abogada <risa> y mucho menos juez, porque es muy complejo de verdad y es muy cierto, doctor, hay personas que son incorruptibles como usted y como pocos que uno conoce, pero lamentablemente sí vemos eh, que hay muchísima corrupción y que uno como ciudadano de verdad eh, este, se siente como en deuda con el imperio de la ley. Uno se siente que, que, que está en deuda el imperio de la ley con, el, con los ciudadanos. Yo si tienes la palabra antes de que pasemos al tercer punto. Bueno, yo quería comentarte con el segundo punto, que era que estás en huelga unísona, ¿no? Sola, solita, en contra del mundial. No, ya somos tres. Ah, ok, Marcos ya son tres. Y somos tres en el club. Entonces, ok, la Trinidad en huelga. Ok, este, uh, cuando me pongo a leer el nombre del chico y dice que lo van a ejecutar por defender los derechos de las mujeres y la libertad, a mí me da la impresión de que este chico tiene que ver, y el, también el actor, tiene que ver con la raza kurda eh, que hay allá en Irán. Así que deberíamos averiguar un poquito más cuál es el fondo en sí, no tanto por la agenda feminista y, entre comillas, la libertad de las, de las féminas, sino más bien con la persecución que tiene el pueblo kurdo, que está teniendo el pueblo kurdo desde el 2020 hasta hoy en día, que está siendo exterminado en todos estos cinco países, del cual Irán es uno de ellos, eh, que explota esta situación con la muerte de la muchacha esta kurda. Este, eso es lo que te quería poner, esa, ¿cómo se llama? Esa, ese granito allí, como que ese signo de interrogación para que empecemos a averiguar que no vaya a ser que el chico también sea kurdo y como los kurdos eh, no puede representar a Irán, o sea, esto es político, religioso, étnico y exterminio. Gracias, Joa. Gracias, sí. Yo la verdad, yo, yo, yo, no, yo, yo no he visto el mundial, pero por falta de tiempo, la verdad, yo no yo no, no, no he decidido, ¿cómo se llama?, boicotearlo, porque bueno, bueno no, estoy, no estoy en esa onda, pero no he podido verlo por falta de tiempo, yo, yo entre, entre esas cosas personales que, que boicoteo, yo, yo boicoteé a Nike hace años, hace como como 10 años que yo no compro nada nike todo lo demás puede ser cualquier otra marca pero no nike ay hermano yo no compro eso nunca toda mi vida así que yo lo he quitado toda la vida Nunca he azul, nike. Eh, <risa> son de las de las compañías eh, de artículos deportivos es la primera financista de los demócratas así que yo dije bueno este hagamos un ejercicio de la política a través del dólar y entonces yo no le voy a dar mis dólares a Nike si los Adidas son tan bonitos y si los Under Armour son tan bonitos igual de buenos y, y bueno, ah, por ahí me voy pero es entre esas cosas personales que uno tiene como que eh, eh, poca gente lo entiende ¿no? con lo del fútbol no me lo he tomado tan personal y, y, y bueno, la escogencia de Qatar la escogencia de la sede futbolística es un asunto... Eh, meramente político. O se hace muchos años antes y, y siempre tiene que ver con la animosidad de desarrollar las, eh, eh, el, la infraestructura deportiva del país que se cree que en aquel momento va a tener una... Eh, va a tener relevancia geopolítica en aquel momento. Así que ahorita creo que están ya eligiendo los de los del mundial de 1900 de, del 2030 y tanto ya o sea que los países se van preparando durante muchos años y para ellos es muy difícil llegar a saber cuál es la situación la situación exacta que van a tener para el momento en el que eh, en el que se va a celebrar el mundial ellos hacen una proyección simplemente y, y, y se van ¿cómo se llama orientando y desarrollando su política desde el mismo momento en que les aprueban la sede y bueno, yo con, con Qatar. Eh, Qatar, miren, eh, Qatar es uno de esos, de, de los emiratos, es uno de ellos, de los más, de los más pacíficos y de los que tienen una de las diplomacias de, de guante blanco más efectiva en el Medio Oriente. Eh, son eh, si, si uno lee acerca de Qatar, nunca he estado allá, eh, solo he podido compartir con gente que sí ha vivido y tengo amigos que viven y parece que hay una muy buena impresión. Ahora que se fueron, que exageraron con esto porque son como dos millones y medio de habitantes y recibieron un millón de, de, de visitantes, sobrepasó todas sus expectativas, no hay hoteles, no hay nada, hay gente durmiendo en la calle, una cosa, se, se presentó un caos. Pero Qatar en sí mismo, pues bueno, sí, es una dictadura, es una cosa... Eh, eh, eh. Se, se pueden hacer muchas objeciones el tipo personal, pero comparativamente hablando, es uno de los que tiene la diplomacia y las mejores relaciones internacionales con la mayoría de los países. Son amigos de Rusia y son amigos de Estados Unidos. Son eh, como, como para, para que podamos establecer una conversación. Son amigos de todo el mundo y se saben manejar muy bien. Tienen guantes de seda. Son muy inteligentes los, los cataríes. Vamos al tercer punto, doctor. Adelante, Joana. Adelante. Bueno, pues en el tercer punto, eh, nosotros justamente eh, estábamos se pelearon dos, por eso metimos dos en uno. Y es que <risa> las pruebas justamente que muchos sabíamos que, que existían, pero no las teníamos contundentemente como pruebas físicas, es lo que ha sucedido últimamente estas dos semanas en Twitter. Eh, que to, con todo lo que tiene que ver con la cancelación hasta de un presidente en ejercicio eh, como el presidente Donald Trump, eh, el hecho también de que el propio Elon diga que hasta Fauci debería estar preso eh, con todo el tema de la pandemia y además, además la legitimación, ustedes justamente medio estaban acercándose al tema y era la legitimación justamente de los Estados Unidos que le hace a Maduro más allá con el intercambio de, de los narcosobrinos, eh, sinceramente los intereses de Estados Unidos en el hecho de que le importaban más Chevron y por eso te devuelvo a los narcosobrinos, que es lo mismo que nosotros vemos justamente eh, en, cada, en cada uno de los países. Por ejemplo, yo que estoy en Colombia, eh, ver que es mucho más importante eh, y que el hecho, a mí me dio muchísima risa cuando ese señor Petro habla en la ONU y dice que el petróleo, el gas, el carbón es peor que la cocaína y que la marihuana. Entonces, pero el petróleo, el carbón y el gas no es malo si es de Venezuela, tanto para Estados Unidos como para Colombia, y por eso es que se le empieza a lavar la cara a Maduro desde el fraudulento señor Biden que está... Eh, en la Casa Blanca. Entonces, pues ese era el otro tema. No sé si alguien quiere participar o, o mencionar algo al respecto. ¿Nadie? Gracias, Bichi. <ríe> Por lo menos tú aplaudiste. Gracias, Bichi. Doctor Álvaro, no sé si usted tiene algo para agregar sobre esto. Bueno, creo que Elon Musk ha hecho un... Ha dado un gran paso, un paso muy importante Que ha sido quitarle esa ese medio eso Esa red social, eso es un medio de comunicación Quitarle ese medio de comunicación a esta gente que la tenía Al Jack, que era, me caía de un mal el tipo Pero bueno el sí. talibán. Sí, tenía cara de. Y <risa> creo que Elon Musk ha dado un paso importante. Para bien, no lo sé. Para mal, tampoco. Pero o sea, para mal dudo que, que pueda llegar a estar en una peor situación que en la que estaba. Este, nosotros, bueno, comentábamos eso de que, bueno, se acabaron por lo menos las cancelaciones. A gente a la que le teníamos eh, aprecio. El, el primero, el primero de que tengo memoria que le eliminaron su cuenta fue don Alberto Franchetti. Alberto Franchetti tenía más de medio millón de, de, de seguidores cuando los seguidores se sacaban a pulso hace o sea, varios, varios años. Muchos y no años. la hemos podido recuperar, doctor. Y no se pudo recuperar, no se ha podido recuperar todavía. Vamos a ver qué, qué, qué hace qué hacemos por, por aquello. Y después ya más recientemente, bueno, en el camino fueron quedando muchas cuentas a cuántos de nosotros no nos han suspendido por un día, por una semana, por un mes, y después es un problema recuperarla, solamente porque no se estuvo de acuerdo con este, las políticas progres, porque criticabas a, a los. A los los progres y cosas como esas, y si te identificaba como republicano y o oh, seguidor de Donald Trump, pues las cosas, te, te ponían en una lista negra más fea. Entonces, este bastaba hablar de aborto, bastaba hablar de, de, de matrimonio familiar tradicional, es decir, hombre-mujer, bastaba... De, de, de, de hablar a favor de la agenda LGBT, LGBT bastaba de, de cualquier tema era, era eh, suficiente de, para que este, te ganaras una sanción y eso no puede ser, no en este país aquí la primera enmienda te garantiza muchísimas cosas eh, hay, hay, un tema, hay un tema mucho más profundo que es que si la libertad de expresión debe tener límites yo digo que sí, la libertad de expresión tiene unos límites, y los límites los impone la ley misma. Pero hay un sagrado derecho que establece la constitución, que es la libertad de expresión. Usted aquí puede, puede decirle al presidente que es un tripas verdes, que es un tal, y usted no le debe pasar nada, porque eso está permitido por cubierto por eh, la primera enmienda. Entonces. Este, ¿Que debe tener sus límites? Sí, insisto, sí los hay. De hecho, eh, yo tengo una... Doctor, es que los límites, perdón que lo interrumpa, pero es que los límites es cuando se pasa a la difamación, que es lo que pocas personas entienden. Exacto, yo, yo tengo, por cierto, eh, yo hice una tesis en alguna oportunidad hace muchos años ya, antes de que todo esto existiera, cuando todavía la televisión era en blanco y negro, yo hice una tesis en donde se decía, donde aseguraba, eh, eh, el nombre es límites entre la libertad de expresión y el derecho de informar. Eh, perdón, entre los delitos de información y el derecho de informar. Este, esto era porque los medios de comunicación creen, creen en su omnipotencia y basados en la confidencialidad de la fuente, creen que pueden asumir editoriales y decir lo que ellos quieran de cualquiera y exponerlos al escarnio o, eh, sí, difamar o eh, injuriar gente. Entonces eso no se puede. Pero bueno, Elon Musk este, nos, nos ha devuelto la esperanza de que efectivamente ese medio de comunicación termine siendo algo, una plataforma abierta para poder decir lo que queramos como para que le devuelvan también su cuenta a Donald Trump y tenerlo de nuevo con sus ochenta y tantos que ya los tiene este, seguidores y poder este, regresar a poder hablar sin miedo a que te quiten a que, a que te quiten a que te cierren tu cuenta entonces este que si lo va a hacer mejor, lo va a hacer peor eh, no lo sé, que se maneja como empresario de una manera muy diferente, no lo sé que es un esclavista, lo he escuchado por ahí no me importa. Eso, eh, mire, hay, hay cosas que se dicen sobre gente a la que uno sigue de alguna forma y entonces se les critican sus actitudes personales más allá de las de los de las de las acciones profesionales que es lo que a uno le importa. Cuando hablan de Donald Trump, no, a qué tipo es un repugnante porque ese no es mi compadre ni va a venir el fin de semana conmigo a hacer una parrilla en mi casa. A mí me interesa que sea un buen presidente que es antipático. Eso no es mi problema. Que es anaranjado y que es lo que usted quiera, mientras sea el mejor gerente que hemos tenido en los últimos 40 años, eso es suficiente para mí. Él nunca va a ser el padrino de mi hijo. Entonces no me interesa que sea simpático ni que me esté para, para, para nada de eso. Y lo mismo pasa con Elon Musk. A mí no me importa cómo él lleve adelante su empresa siempre y cuando funcione a favor de la primera enmienda, funcione a favor... De, de, la, de la de la equidad, del equilibrio en el ejercicio de la libertad de expresión. Así que este me encanta que Elon Musk sea el nuevo dueño de eso. Y pues este por ahí tenemos a Yossi que regresó, Ed tiene rato con la mano levantada. Y sí, Richie también, y Jona eh, también tiene este la palabra. Adelante, que yo, yo, yo, esto se le ha dado mucho larga ya, ya son las nueve. adelante Sí, y de, paso, y de paso nos falta la sorpresa del final. De a hecho, este, que, mire, este. le comento rápidamente, doctor, que uno, en mi vida, en mi formación, en mi familia, uno es agradecido. Yo sí agradezco eso, pero no lo alabo al punto de como lo están alabando muchos como si fuera un héroe. No, tampoco a Elon Musk porque si hay algo que yo le reprocho completa y rotundamente, se me olvida siempre el nombre Neura no sé qué, conmigo no cuenten, con mi familia no cuenten, si hemos tenido una lucha con el pedo de las vacunas, no cuenten con esas vainas de meterle a un chip en la cabeza, o sea, olvídenlo, olvídenlo, porque eso hace parte del transhumanismo, así que muchas reservas, Agradecida sí por un lado, pero muchas reservas también por otro con Elon Musk eh, A ver quién estaba primero, creo que estaba primero Ed Después viene Bichi, después viene Josie y después sí viene Jona Antes de que hagamos la sorpresa final Ed eh, Disculpa Joana, buenas noches Puedes darle a las muchachas si quieres mi palabra Que estoy un poquito ocupadito aquí Dale, muchísimas gracias Bichi. Hermosa, gracias por estar aquí, tienes la palabra. Hola, disculpa, lo que pasa es que me puse una mascarilla, estaba manejando y después empecé a escuchar a la gente, entonces me puse una mascarilla en la cara, un poquito tiesa, disculpa. Um, solamente tenía una pregunta acerca de, de lo que, <ríe> perdón, este, de la información del um, FTX, de la cuestión de Sam, exactamente de dónde extrajo la información, porque hay diferentes informaciones y obviamente yo trabajo en esto eh, porque está bastante bueno y solamente quería saber gracias gracias a ti doctor eh, michi eh, exactamente qué información es la que quiere eh, la que quiere saber que extraje o sea, la narrativa exactamente cómo está plantándola. Porque está, estás bien, lo que pasa es que quiero saber más o menos por dónde va. ¿Estás bien? No, no entiendo, cómo, ¿cómo si estoy bien? ¿Qué, qué, qué? es? Dime, dime, dime exactamente, vamos, Dispárame al pecho para yo poderme defender. Pues no, yo no entiendo las culpas. No está bien, lo que pasa es que mira... Yo puedo ver lo que está debajo del telón de... Y las personas que están hablando están en el teatro, en sí, una analogía Entonces, um, lo que estás diciendo está bien Lo que pasa es que hay cosas detrás del telón que no pueden ver y entonces, ¿Cuáles están detrás del telón, Bichi, con respecto a él? Oye, vale, me tengo que quitar esta máscara, ya un momentito. Claro, mira, oye, esto este es, un, este es una plataforma para debatir. Yo, yo, La información que conozco es la información de los, de los medios. Tú estás, si tú dices que tú estás en el medio y conoces lo que está detrás del telón, entonces lo que tú vas a decir es mucho más interesante de lo que yo diga. Porque lo que yo diga es de dominio público. Lo que yo diga está en Washington Post, CNN, New York Post, Markets Insider. Eso es todo lo que yo sé. Eso es todo lo que yo leo. Yahoo Finance... No, eso está yo... súper bien, está súper bien. Lo que pasa es que eh, la información ya se dio hace como un mes después. Entonces, ya, ya nosotros sabíamos que eso iba a pasar. Pero no hay manera que alguna gente nos haga caso. Entonces, estamos más o menos tratando de, de investigar cómo podemos exactamente llegar a esos medios. Y es bastante impresionante este, lo que acabas de decir. Así que... Eh, Chévere. <risa> ok. Eh, que sea mucha... por esos medios por donde te, te, que fueron tu fuente. O sea, es lo que, es lo que yo le entiendo a Vichy. Sí, okay, eh, bueno. eh, yo siento que me habla con cla en claves y no, y no logro descifrar qué, eh, eh, qué es lo que ella me quiere decir. No, muchas gracias por, por, por decirme, eh, por, muchas gracias por tus palabras. Pero hay ciertas informaciones que dice que tienes... Y esas son mucho más interesantes que las mías, porque, insisto, lo que todos esos medios pueden decir es lo que yo he estado repitiendo porque yo no tengo eh, incumbencia en esa área. Yo, esa no es mi área y de ella solamente conozco lo que los medios repiten. Yo me leo 3, 4, 5, 10 medios, más Twitter, más Instagram, y de ahí yo hago mi propia eh, conclusión o hago una... Una, una especie de, de construcción y de allí es cuando hago este aporte. Pero yo no tengo información detrás del telón, por eso insisto. No, está perfecto, está totalmente perfecto, totalmente perfecto. La verdad que sí, es bastante encomiable. Eh, la cuestión es que yo necesitaba saber más o menos por dónde ibas, porque yo necesito saber de dónde traes la información para nosotros saber por debajo del telón. Ah, <risa> so, <risa> y más, que de hecho, ya le entendí más, que de hecho, miren, yo me asombro porque el video que yo les acabo de publicar lo hice hace 10 horas, fue del programa de ayer con el que inicié con el doctor Franceschi Cerrando Políticamente Incorrecto en YouTube, y cuando yo conseguí ese video, ese video estaba súper escondido, y es un video del 2019, que era una, eh, una, hay una parte de opinión de The New York Times, y yo me quedo loca que The New York Times en el 2019, todavía estando el presidente Trump en la presidencia, hicieran ese, ese video. Ese video dura cuatro minutos y ahí se los acabo de compartir ahorita aquí arriba. Es impresionante, porque es que todos esos medios han tenido las informaciones, lo que pasa es que, y cuando la sacaron, después la banean como banearon ese video, porque yo lo conseguí, fue hasta, hasta la semana pasada. Ese video estaba súper baneado. Si ese video hubiese estado circulando en todo el 2020, créanme, créanme, que en Estados Unidos hubiese sido muchísimo más bajo, con todo el tema de la pandemia hubiese sido más bajo, el tema de las votaciones por correo, y, mucho, y muchos hubiesen ido principalmente a defender su voto presencialmente como se debió haber hecho. Joana, bueno, bien dicho, y disculpa, disculpa que te interrumpa, pero me tengo que sacar con los este eh, Doctor eh, Joana, perfecto, realmente súper chévere. Te voy a decir una cosa, la razón por la cual yo pregunto cosas raras es por eso, por eso. porque hay cosas que están debajo del fondo, o sea, debajo de fondo, ¿no? o sea son impresionantes y van a tener demasiado, demasiado tiempo para este, destapar todo eso. Nosotros lo que estamos haciendo las personas, por eso que tengo la identidad secreta, eh, destap estamos destapando toda esta cuestión y obviamente cuando tú haces eso es bastante peligroso, pero están exactamente en donde tienen que estar y honestamente para mí, yo aprecio literalmente el sentido común y todo el mundo tiene que tener el sentido de discernimiento. Porque es extremadamente importante. Porque todo lo que tú te cuestionas, tal vez pueda ser verdad. Muchísimas gracias. gracias a tu orden a siempre, Wich. Que... Sí. Y ahora te tengamos aquí como a frecuencia. Me encanta ese carácter misterioso y, <risa> y extraño que le agregas a las... No, lo que pasa es que a mí no me gusta que la gente sea presa. Yo no quiero ser esclavo de nadie tampoco. Otra vez Exacto. no... <risa> buenas noches. <risa> buenas noches. Los quiero muchísimo a todos, los colombianos, los venezolanos de todo el mundo que está aquí. Amén. Amén. preciosa, Amén. Que Dios te guarde. ¿Yo sí tienes la palabra? Sí, esta, quería tocar el punto este de, de la primera enmienda aquí en los Estados Unidos. ¿no? Este, eh, yo pienso que la libertad de expresión debe ser abierta y plenamente libre. El asunto es que se ha manejado un poco muy mal las consecuencias de muchas personas que han dado noticias y que han dado opiniones eh, utilizando la primera enmienda, este han violado lo que es. Pagar las consecuencias de su falta, ¿no? Entonces, eh, es más, aquí en Georgia hicieron una ley, para que ustedes vean cómo es la cosa, que se llama el anti-slap, es decir, el, es una ley que protege a los medios de comunicación en el sentido de que si ellos publican algo en contra de una persona y no fue verificado, no fue investigado y todo fue una mentira, no puede ser demandado ese canal de televisión o el periodista como se llame. Eso es horrible. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la primera enmienda para dañar las personas y dañar completamente hasta, no, no solamente las personas, sino las familias e y, y instituciones también, por supuesto. De acuerdo, de acuerdo. ¿Verdad? Sí. Entonces, aquí lo que hace falta es, eh, por eso es, por ejemplo, hay un caso en, eh, allá en el sur de la Florida. Eh, ella, ella se llama, ay, como que se llama, Carmen Jiménez. Y ella por estar hablando ciertas cosas, ella ha sido demandada por, ¿cómo se llama eso? Este, Por hablar mal de una persona, diciendo que había hecho tal y tal, y resulta que todo fue falso. Difamación. Esa, difamación. Ella está, sido, está siendo demandada por difamación, porque dañarle el nombre a una persona, llamarle, o sea, causarle daños no solamente eh, de carácter, sino también financieros a, a determinada persona. Claro. Por ese lado. Este, los medios de comunicación me dio una risa esta semana, creo que fue ayer porque uno de los medios de comunicación se reunió a uno de los líderes, uno de los CEOs directores de ese medio de comunicación creo que es el Washington Post eh, se reunió con los periodistas y personas que trabajan ahí y ellos anunciaron que iban a hacer una despedida masiva dentro del periódico porque ya, han perdido eh. más de 500 mil suscriptores, ¿okay? ese, ¿Suscriptores? Es el, ese es el, el de Jess 10 pesos, que es el Washington. El Washington, ok, ese mismo. Bueno, entonces. Eh, estaban allí eh, quejándose que cómo era posible, ¿Que, que, que les va a garantizar a ellos que ellos no van a tener trabajo, y yo solamente me reía. ¿no? ¿Por qué? Porque una de las razones por la que pierden más de 500 mil, o sea, medio millón de, de, de contribuidores, de, de, de compradores del periódico, es precisamente por la desinformación. Yo lo venía diciendo al periodista aquí en Atlanta, eh, en el enero del 2021, dos meses después del, del fiasco, del fraude electoral, donde ellos venían acusando a los que decíamos que se habían robado las elecciones nos venían a, a, acusando a lo, a lo que estábamos haciendo eh, lo que era parar parar el fraude, parar la, el robo. Eh, los, periódicos, los periodistas aquí nos estaban llamando nosotros antipatriotas, que estábamos haciendo, estábamos promoviendo un una, un derroque, una, una, no, no, un derrocamiento que el pato, que la guacharaca que para aquí, que para allá anyways y yo le dije a él, a este señor en su cara, digo mire, ustedes siguen reportando esto, hoy están viniendo por nosotros, pero mañana van a venir por ustedes se me quedó mirando digo, Mira, yo no sé si tú has vivido en Venezuela, yo no sé si tú has vivido en México, pero ese es el patrón, el patrón es que ustedes salen con una narrativa siguen esa narrativa y terminan fregando o este, incriminando y pagando cárcel a ciud los ciudadanos. Y cuando ya eso está, van a venir por ustedes, ustedes van a hacer lo siguiente. Precisamente eso fue lo que se vio ayer en la mañana. Ellos ahora están reclamando lo, lo que le hicieron ellos a otros. Entonces hay una expresión aquí en Estados Unidos que dice, what goes around comes around. Lo que va, viene. Es decir, tú tiras un boomerang, tú lo tiras bien lejos. Y cuando te das cuenta, te regreso y te pego a ti. Y eso es lo que está pasando. este Esa es una de las consecuencias de haber utilizado eh, la, la primera enmienda, pero no se está pagando de forma legal, sino que las consecuencias de los suscriptores al no venir a entrar dinero, pues te quedan sin trabajo muchos de ellos. Y gracias a Dios, porque son la mayoría son woke, son izquierdistas comunistas, pues que pierdan el trabajo también. Con eso los dejo así es. <ríe> Absolutamente, eso lo dijo ese día en otro expediente doctor Álvaro <ríe> Absolutamente eh, tiene la palabra Ah bueno ahora sí que se me va a caer el brazo <ríe> No, buenas noches a todos este, Y volviendo un poquito con el tema de, de Twitter y todo lo que se ha destapado con la polémica con el presidente Trump y de cómo esta red eh, censuró a, a pensadores y a usuarios que se manifestaban de derecha o en su defecto conservadores o liberales. Eh, es, un, es que era, es, un, es un completo escándalo porque eh, se supone que Twitter era o es una, una especie de, de plaza pública. Entonces tú estabas censurando completamente a voces que estaban expresando unas opiniones que algunas las pueden considerar buenas, las pueden considerar malas, lo que sea, pero son unas opiniones que tienen validez y que lamentablemente para toda esa progresía de gerentes y ejecutivos que estaban dentro de la compañía no tenían la validez y llegaron al acabose de censurar a un presidente en funciones de los Estados Unidos y como si nada hubiera pasado. Eh, me parece muy bueno que, que se estén destapando todos Todas estas ollas, ollas podridas, pero también eh, comparto como la mayoría de ustedes que hay que tener bastante recelo con un personaje como Elon Musk, que si bien está dejando que todo esto se sepa y eh, está destapando las ollas podridas, eh, hay que tener en cuenta que ya son bastantes los personajes que en la progresía a través de los métodos del, del capitalismo eh, apoyan todo este plan hegemónico de querer cambiar todo un sistema de querer subvertir todo lo que son los valores occidentales y o sea, hay que estar bien despiertos porque no sabemos cuándo cuando Elon se le pueda voltear el chico, o simplemente siga como, como está Twitter ahora, que a pesar de que se han, se han abierto ciertos flancos y se han dado ciertas ciertos avances en cuanto a libertades, eh, todavía no se ha subvertido completamente esa política de censura que, que reina aquí en esta red y eh, tienen mucha razón pensadores como Agustín Laje eh, cuando dice que estos personajes son, son metacapitalistas eh, quieren ir mucho más allá Utilizando los métodos que les da el propio capitalismo, siendo dueños de un montón de empresas y teniendo todos los millones del mundo, eh, intentar no solamente acallar a, a las personas que libremente pudieran expresarse con opiniones muy válidas en estas plataformas, sino que se han dedicado a desplegar diversos mecanismos en las sociedades de los países, digamos, del tercer mundo para implantar esa, eso que llaman Agenda 2030. Y de verdad espero que en este venidero año podamos seguir despiertos y que agradezco que plataformas como Repúblicos y otros canales en YouTube, que son bastante buenos, eh, se dediquen a, a develar estas verdades y a mantenernos enfocados en los temas que verdaderamente importan. Y bueno, nada, no me queda más que desearles unas felices fiestas para todos y que viva la libertad. Que viva la libertad, que viva Venezuela. Eh, eh, muchísimas gracias. Lo único que tengo para agregar a lo que tú comentabas era que nosotros, y yo voy a empezar, eh, me disculpan, pero voy a hablar por Alberto Franceschi en este momento. Desde Alberto Franceschi, desde Humberto González, desde la Casa de los Repúblicos, nosotros no teníamos pruebas físicas, pero no teníamos dudas. Y nos tildaban de conspiranoicos. Lo mismo le pasó a Yossi, lo mismo le pasó a Joe Ervin, lo mismo le pasó a muchísimos patriotas que nosotros sabíamos y denunciamos. Yossi fue una también de las víctimas que perdió su principal cuenta, al igual que Alberto Franceschi. Porque no solamente a Yossi la persiguen demócratas, la persiguen Rino, al doctor Franceschi lo han perseguido los enemigos de Vox en España, que fueron los principales denunciantes para que fuera sacado eh, la cuenta principal del doctor Alberto Franceschi, pero también justamente el régimen tirano de Nicolás Maduro como la falsa oposición. Y ustedes saben que con lo, con lo que sacó justamente eh, Elon Musk por los, por los periodistas con los que ha estado eh, en, estos, en los descubrimientos de estos files Resulta que cuando uno se pone a ver es tan fácil que cualquier presidente, cualquier persona que tenga muchísimo dinero se comunicaba con esas personas principales de Twitter y hacían bloquear justamente, como dices tú, a conservadores, a patriotas y a algunos libertarios que de verdad son muy representativos para todos nosotros. Así que tienes toda la razón. Doctor, nos vamos, con... ¿Nos vamos con el final con la sorpresa. Ah, bueno, adelante, yo, bueno, ya, tenemos, ya va a ser las 9 y media. Exacto. Lástima, se nos fue yo, sí, o puede ser que se haya caído. Porque, Ahí está. No, pero ya no la veo, se cayó. Porque yo quiero compartir esto con ustedes para cerrar, como decía Ed, no solamente para desearles felices fiestas, aprovechen a su familia, cuiden su salud, cuiden su mente, cuiden su espíritu y. Yo quiero preguntarles, la verdad, a ustedes, a cada uno de ustedes, o con una manito, o con un símbolo, eh, si no quieren hablar después de que escuchen esto, quiero saber qué les produce, qué les produce esta canción. Díganme, por favor, de alguna forma, o en los comentarios, o pidan rápidamente hablar 30 segundos, pero quiero que me digan qué les produce esta canción. Va. La alegría del año nuevo viene ya, los abrazos se confunden sin cesar. A sí. Bueno, Uf, yo, yo como le decía al doctor Álvaro, cuando le dije que quería compartir esa sorpresa, yo le dije, y Vichy, eh, Ivo, eh, Heisen, bueno varios aquí ponían su carita de lágrima, bueno, a mí me pasa exactamente igual, <risa> y más cuando no tengo al príncipe aquí. Entonces, eh, y no tengo a la que fue mi primera mamá, que fue mi abuela. Eh, de verdad yo les agradezco muchísimo, muchísimo la confianza, el respeto, el cariño, y les mando mil bendiciones. les repito, cuídense mucho, los necesitamos a cada uno, indiferentemente de que tengamos diferencias, pero también coincidimos en la mayoría de cosas. Y nuestros países, porque obviamente también considero a Colombia como mi otro país, pero nuestro país Venezuela, los países donde nos encontramos, la propia Estados Unidos, porque allá estornudan y aquí nos da gripe, nos necesita, así que de verdad les mando un abrazo enorme y nos vemos en enero. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, Ed, eh, Ed, eh, eh, eh, ¿tienes la mano levantada por allí o se quedó levantada de la última vez? Eh, no, no, sí, la tenía levantada porque obviamente la canción evoca muchos recuerdos, muchos recuerdos. Me imagino que será un poco más difícil para ustedes que están en, en el exilio, pero déjeme decirle que, que los venezolanos, los que quedamos aquí dentro de Venezuela, eh, también tenemos memoria y también recordamos a todas esas personas que, que fueron parte de nuestra vida y que lamentablemente hoy, por las circunstancias que ya sabemos, no, no las podemos tener aquí. No podemos seguir compartiendo con ellas y tenemos que, en algunos casos, eh, verlas a través de la pantalla de una computadora o de, de un celular, pero Bien. quiero decirles que, que oramos por ustedes, que los llevamos en nuestros corazones y que cuando tengamos la posibilidad de volver a, a reconstruir este país, sé que, sé que ustedes van a volver y que Nuevamente vamos a poder abrazarnos como hermanos que somos. Muchas gracias a todos. Gracias, muchísimas gracias. Eh, ese es el sentimiento generalizado. Esperamos vernos todos eh, al calor del sol de Maracaibo, al calor de las playas de Falcón y con el tráfico y el ajite de Caracas o de mi barquisimeto o de todo, en Oriente no, las playas de, de Oriente maravillosa Maturín, precioso, me encanta la gente de Maturín además mi ciudad o... de la cordialidad ah, Mérida, por Dios San Cristóbal <risa> y Mérida no es la ciudad de los no, caballeros no señor, esa es la de los caballeros, no, caballeros pero, la de la cordialidad San Cristóbal es... no se olviden, no olviden de nuestros amigos llaneros por el llano llaneros, la sabana de, de, el yo ya no el, el, el llano, a Calabozo por allá de allí para abajo pero pero de Calabozo tengo los mejores recuerdos así que bueno este Jonah Jonah estaba por ahí con la mano levantada qué se hizo desapareció se cayó ah sí se veía conectando y desconectando señores muchísimas gracias por haber estado con nosotros Gracias a los que estuvieron, a los que aguantaron hasta el final. Gracias totales, como decía eh, eh, aquel famoso cantante de Soda. Gustavo Cerati. Gustavo Cerati. Este, fue un placer tenerlos a todos aquí. Fue un placer haber compartido este año con todos ustedes. El año que viene va a ser mucho mejor, estoy seguro. Por eso debemos orar a los que oran y creen en un Dios. Hay que orar, hay que ejercer... Hay que emitir buenas vibraciones. Eh, eh. Señores, el año que viene va a ser bueno. Va a ser bueno para todos, ¿ok? Un abrazo grande, gracias por estar con nosotros, por estar aquí, por estar presente. Nos vemos el año que viene. Lo mejor para todos ustedes, lo mejor para toda su familia, sus aspiraciones, que todos sus sueños se hagan realidad, que hagan mucho dinero, que sean felices, que sonrían, que puedan abrazar a su familia, que les vaya bien en el trabajo. Que, que obtengan todos los logros, los que tienen novia, los que no tienen novia que la consigan y las que no tienen novio que lo consigan, los que están casados que continúen en, en esa solidez matrimonial que es una belleza, vivir en matrimonio, yo estoy casado con una mujer extraordinaria y espero que Dios me dé 100 años más de vida para poder compartirlo con ella así que a todos ustedes todo lo mejor, todo lo mejor y que... Dios los acompañe, mi Dios, que los acompañe a nos todos ustedes el año que viene. Feliz Navidad, feliz año nuevo, un abrazo para todos. Joana, gracias por todo, nos seguimos hablando y feliz año 2023. Nos vemos el año que viene. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión.